Soy Divalicet Murillo. ¿Sabías que las mujeres empresarias de ascendencia africana en toda la región están rompiendo barreras y abriendo nuevos mercados? Descubre cómo el miércoles 14 de noviembre a las 3 de la tarde hora Washington D.C. Me uniré a un panel de expertos en negocios e inversiones sobre cómo hacer crecer tu negocio y tener acceso a capital share.america.gov slash ES slash diseño Afro para participar en este chat virtual Deseño Afro, eleva tus aspiraciones.